Antes de comenzar, quisiera dejarlos con un video, porque yo creo que un factor importante, si queremos hablar de robótica, si queremos hablar de programación o de desarrollo científico-tecnológico en Chile, es generar, generar masa crítica, capital humano. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que el punto uno está en la educación. Y para llegar a la educación, primero es que partir por una premisa, la motivación. ¿Cómo motivamos a los estudiantes a atreverse a hacer cosas? Veamos esto, esto se está haciendo en Chile, esto es una forma de motivar a los estudiantes. FIRST Robotics Competition is a fun, challenging, inspiring science and technology program for kids, grades 9 through 12. It's one in a progression of four programs that make up FIRST, an international STEM organization founded by Dean Kamen, designed to foster 21st century life skills and spark kids' interest in science, technology, engineering and math, so they become innovative problem solvers able to tackle the world's biggest challenges. In the first robotics competition, teams of high schoolers are given just six weeks to design, build, and program a robot capable of playing a challenging field game with and against other robots. But it's way more than robots. It's about learning new skills, working as a team, practicing respect, making new friends, finding out what you can do, and having fun. In addition, every participant is eligible to apply for millions of dollars in college scholarships. There are many ways to get involved with the FIRST Robotics Competition. Visit us online to get started. This is the FIRST Robotics Competition. This tournament is known as the Computer más complejo a nivel mundial eh, para estudiantes secundarios. Y este torneo tiene presencia en Chile, increíblemente. Y esta presencia está dada por dos equipos. Uno es un equipo que se llama Pisa Mecánica, que es del cual soy el coach y fundador, profesor, que está basado en el Liceo Valentí, que está en Recoleta. Y otro es un equipo, el equipo de los Chilis, que está, viene de la mano del trabajo de la Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación, Conciencia, y el Fablar de la Universidad Católica. Ahí está Nicolás Riquelme, que es el presidente de Conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se está haciendo hace rato. Nosotros cuando hablamos de educación y particularmente cuando hablamos de tecnología y de robótica, no tenemos que creer que, que estamos, digamos, limitados o hablando eh, o en pañales. Estamos en pañales a nivel nacional en lo que respecta a cómo tomamos esto y lo hacemos una política pública, cómo tomamos esto y lo llevamos al, a todas partes en Chile, no, no solamente a, a dos equipos particulares en Santiago o a otras iniciativas que están como en Lizop, Don Cifuentes, como lo que está liderando RotaTecno. Esto que está acá, por ejemplo, es Stem Academy. Stem Academy es una ONG que nosotros fundamos el año 2017, fusionando dos iniciativas, para poder levantar voluntades y generar un cambio. Nosotros creamos Stem Academy con el objetivo de ayudar a crear o potenciar comunidades de, de tecnología educativa y particularmente de robótica educativa en establecimientos educacionales chilenos, con especial énfasis en aquellos que son eh, públicos o municipales, porque es donde nosotros creemos que hacen más falta esta clase de iniciativa. Nuestro programa emblema es Pisa Mecánica. Pisa Mecánica es este equipo de robótica de esta competencia bien interesante que vimos, FRC, que se desarrolla y que está basado en el liceo Valentín Letelier de Recoleta, pero no solo con estudiantes del Valentín Letelier. Tenemos estudiantes de más de 30 establecimientos distintos y trabajamos con establecimientos en tres regiones distintas de Chile. ¿Y esto se está haciendo hace poco? No, se está haciendo hace ya 10 años. El tema es que Pisa Mecánica y el Valentín Letelier son en este momento el equipo de robótica de esta categoría más antiguo que le queda activo a Chile. Lamentablemente, bien lamentable decirlo porque... Cuesta un montón levantar esta clase de iniciativa. Yo soy egresado de este programa. Y con mucha pena vi cómo mi equipo fundador, el equipo Corazón de Chileno, dejó de existir este año por falta de financiamiento. Y el, único, el, el equipo más viejo que nos queda es Pisa Mecánica y además tenemos a los chiles que el otro equipo que les mencioné. Dos equipos que representan a Chile en este torneo. ¿Y cómo nacen, cómo nacen equipos? cómo Cuesta levantar voluntades, cómo cuesta levantar profesores, conseguir mentores y sobre todo motivar a los estudiantes para que luego dejen, para que luego dejen de existir? Corazón Chileno es un equipo, por ejemplo, campeón en torneos internacionales en California, finalista del Mundial de Robótica en Estados Unidos. ¿Y a dónde llegó? Dejó de existir, porque qué? Porque faltaron 5 ¿sí? faltaron cinco, faltaron cinco mil dólares para poder inscribirlo en la competencia y dejó de existir. Una lástima. Esperemos que ese no sea el destino de Pisa Mecánica, que no sea el destino de los Chili, ni que no sea el destino de ninguna otra iniciativa, eh, porque es súper delicado cuando nosotros logramos levantar esta clase de cosas. Y sobre todo motivamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque Pisa Mecánica no fue creado para ser un equipo campeón. Hemos ganado hartas competencias y resulta súper interesante y súper gratificante, especialmente para los estudiantes. Pero ¿por qué creamos Pisa Mecánica? ¿Y por qué en El Liceo Valentín de Terir? ¿Y por qué en Recoleta? Porque dijimos: no, este equipo lo vamos a crear para demostrar que los estudiantes chilenos tienen las habilidades necesarias, estudiantes de liceos municipales, para enfrentar una competencia como la que yo ahí, la competencia robótica más compleja a nivel mundial para estudiantes secundarios y la más importante del mundo. Y esta competencia se hace en Chile. Y dijimos: no, vamos a demostrar con Pisa Mecánica que es totalmente necesario y pertinente. Darle las herramientas y sobre todo darle la oportunidad a nuestros estudiantes de demostrar que ellos pueden. Porque no le armamos el robot nosotros? Los mentores, y los profesores no estamos ahí las instrucciones. No, ellos tienen que diseñar, construir, programar. Y Más encima, bueno, para los que no entendieron en inglés, la competencia funciona en una modalidad en la cual los estudiantes tienen solamente seis semanas para diseñar, diseñar, construir y programar su robot. Y luego de eso, ¿qué pasa? El robot se sella, se manda a Estados Unidos y nosotros tenemos que ir a la competencia. Competiremos del 20 al 23 de marzo, representando a Chile junto a los chilis en esta competencia en los Ángeles, en el Los Angeles Convention Center, en Los Ángeles, California. Sería interesante tener un poco más de background ahí o un apoyo institucional. Sería súper interesante ver cómo los chicos se sientan apoyados por su país, porque al final del día estos dos equipos van a, ir a representar a Chile. Y déjenme decirle: equipo del Liceo Municipal de Chile, sí, el Liceo Valentín de, de Tele Recoleta, que por lo demás va a favorito al premio más importante de la competencia. Y nos están escribiendo equipos gringos para preguntarnos cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hacemos, de qué forma estamos desarrollando nuestros proyectos, porque nos está yendo bastante bien. Es curioso, ¿ah? ¿eh? Es curioso, porque cuando uno habla de esta clase iniciativa, aquí en Chile dicen que no es pertinente, sobre todo en establecimientos municipales, porque no hay recursos, porque no hay habilidades, porque los carros no se la pueden, porque los profesores no están ni ahí. Y resulta que sí, si, si, están, si están ahí, si sí está funcionando en el punto en el cual este equipo es favorito a la competencia en Estados Unidos. Y tiene que competir contra equipos de China, contra equipos brasileños, eh... Contra equipos de Hawái, de Arizona, y el resto son todos equipos californianos que tienen apoyo, por ejemplo, de la NASA. Por ejemplo, ahí te, en la primera foto, que estamos todos con los chicos y con la polea de la NASA. ¿Por qué estamos con la polea de la NASA? Porque en 2017, cuando vieron lo que estábamos haciendo, se nos acercó el JPL, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que funciona ahí en California, en Pasadena, a decir: nosotros tenemos una competencia robótica de, de, de ciencia y tecnología abierta. Y la tenemos solo en California. Queremos sacarla a California y queremos que ustedes la hagan en Chile, por favor. No hemos podido hacerla. ¿Saben por qué no hemos podido hacerla? Por falta de financiamiento. Y tenemos los derechos. Una competencia de la NASA para hacerla de manera gratuita aquí en Chile, para, abierta a todos los establecimientos que quieran participar, sin que los chicos tengan que pagar un solo peso, sin que los colegios tengan que pagar un solo peso. Y no lo hemos podido hacer porque no hemos podido levantar el financiamiento. ¿Por qué? Porque también nos dedicamos a otras cosas. Tenemos hartos programas. Ahora vamos a trabajar un poco en eso. Ahí están los chicos, el Valentín de Lier esta Belén, nuestra cofundadora, eh, que por lo demás fue premiada el año pasado como la mujer la chilena del del en la la joven. Para que vean vean un poco el equipo equipo trabajo trabajo tenemos. tenemos. Robotics Robotics el team 5512 que el número del equipo es este equipo Pisa mecánica <risa> que representa a Chile y a Recoleta en este torneo first robotics competition que se desarrolla en Estados Unidos nosotros por qué por qué por qué nos enfocamos en la robótica? Porque nosotros entendemos que STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, se engloban en robótica. Ahí los chicos tienen que aprender programación, tienen que aprender eh, un poco de mecánica, un poco de electrónica, tienen que aprender conceptos de matemática, de física, ingeniería en general. Todo eso se, se, se concentra en la robótica, por eso nosotros es el valor que le damos a esta clase de iniciativa. Y es, porque, es por lo mismo, por lo que decía Rodrigo, lo que decía el profesor del, del Dos y fuentes, por eso nosotros creemos que hay que darle énfasis a los programas de robótica educativa, en el, en el estamento que sean, porque hay altas competencias, hay alto equipo, hay alta iniciativa. Bueno, apoyémosla, porque el apoyar a robótica significa apoyar ciencia, tecnología, ingeniería matemáticas. Tú encantas ser estudiante en el mundo científico-tecnológico a través de programas como este. Eh, bueno, aquí tenemos un espacio de crecimiento personal y colectivo con un enfoque de aprendizaje colaborativo. Aquí los, los estudiantes no tienen profesores, tenemos mentores. Y los mentores son todos voluntarios. ya el compromiso de crecimiento social en el interés por STEM y basado en la colaboración con mentores voluntarios que transmiten sus conocimientos ingenieriles, uso de maquinaria, inglés, administración, entre otros, de forma total y absolutamente gratuita. Déjenme comentarles, ahora los chicos están en la semana 1 de la, de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen 6 semanas para diseñar y construir su robot. ¿A ustedes les hace sentido que estudiantes de liceos municipales estén sacrificando sus vacaciones para trabajar día y noche? Porque, por ejemplo, antes de noche nos quedamos toda la noche trabajando, por eso mi cara. ¿Ya? ¿Ya? Eh, toda la noche trabajando durante seis semanas para poder levantar y diseñar y construir este robot. Y la gente que apoya son todos mentores voluntarios. Aquí no hay un peso de por medio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo levantamos iniciativa? Bueno, aquí está el asunto. La motivación no, no es algo... No, no nos quedamos por la motivación. Lo, lo, lo, los limitantes son otras. Acá, por ejemplo, quiero hablar un poco de estas limitantes y cómo se rompen. Creamos Academy. ¿Por qué creamos este Academy? Para poder ayudar a crecer, a que estas clases de iniciativas crezcan y también para poder diversificar los recursos. ¿Por qué? Porque nosotros como Pisa Mecánica, nuestro principal eje de financiamiento viene directamente del compromiso de la Municipalidad de Recoleta y particularmente del alcalde Daniel Jauregui con este proyecto, porque él quiere demostrar, tal y como nosotros, que estas clases de iniciativas son totalmente pertinentes y necesarias en la educación municipal y pública en Chile, porque nuestros estudiantes tienen las capacidades y solamente le hace falta las herramientas. En razón de eso... A través de Recoleta podemos pagar el financiamiento, la inscripción del equipo y podemos financiar el pasaje de algunos estudiantes. Y lo demás, y la construcción del robot, y la maquinaria que necesitamos, y todo lo demás de dónde lo sacamos. Bueno, en razón de eso, creamos, junto con el STEM Academy, hemos podido levantar algunas iniciativas súper interesantes y tenemos algunos auspiciadores que son bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, está Robotics Lab, que es nuestro, y Rodatecno Chile, que son uno de los el primer laboratorio de robótica aplicada de Chile, que nos apoya directamente, nuestros estudiantes van a trabajar ahí ocasionalmente, y otras instituciones. Y por ejemplo, el año pasado se nos acerca a nosotros la Embajada de Estados Unidos, y nos dicen, ¿saben qué chicos? Lo que están haciendo es súper interesante, nos gusta el modelo de este academy, nos gusta lo que significa y cómo se ha, poten ha ido potenciando. Se nos acercó también otras instituciones, por ejemplo, el año pasado fuimos incluso a, a, a Rusia, junto a Rotatecno, para estamos negociando algunas becas para los estudiantes. Pero particularmente, ¿qué pasó con la Embajada de Estados Unidos? Y dijeron, ¿saben qué? Existe este programa en el cual es un fondo concursable que viene directamente del Departamento de Estado, allá en Washington. Ganárselo es casi imposible, pero creemos que ustedes se lo podrían ganar. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo hicimos nosotros, no. Pescamos a una de nuestros estudiantes y dijimos, ok, ¿quieres un desafío? Este es un desafío. Este es un fondo concursable en el cual de repente hay personas que son especialistas en fondos concursables, con profesionales del área y no se lo ganan. Y esta estudiante de tercero medio del liceo 1, porque que les comenté que tenemos estudiantes de varios establecimientos, se logró adjudicar el fondo, 20 mil dólares. ¿Cuál era el fondo? ¿Cuál era la idea que propuso ella? Generar un ciclo de charlas y actividades, talleres, con un enfoque de STEM, pero para mujeres, para motivar a las chicas a participar y hacerse parte del quehacer y del mundo científico-tecnológico. Para ahondar más en este tema, quisiera dejarlo eh, con mucho orgullo, con una mujer muy empoderada en esto, eh, con nuestra cofundadora y codirectora, Belen Guede, que ella nos va a hablar un poco más del asunto. Eh, lo que decía Bastián es lo que hizo la FRAN, eh, junto con la ayuda de nosotros los mentores, el año pasado con el Fondo para eh, hacer lo que se llama STEM for a Change, lo que ya nombramos stem for a Change. Eh, un ciclo de charlas, como decía Bastián, enfocado a minorías y mujeres, Nos trajimos a, por ejemplo, ahí está Daraya Green, de Google, Trabaja también con minorías, eh, bueno, en Estados Unidos trabaja con minorías de género y también eh, raciales. Hay eh, Khan, que trabaja en First, en First Robotics, en lo que nosotros, la competencia que vamos, ella también es consultora y está hace más de 10 años involucrada en el tema. Y también a Amanda Sullivan, que es una alumni de los programas, que también contaba una historia bien interesante hacia la, las niñas de acá. Y es súper importante porque. Eh, bueno, por las eh, brechas sistemáticas que existen en STEM, de brechas de género sistemáticas, que son factores ya socioculturales que están dados hace mucho rato, eh, que ahora hoy en día nos pueden parecer casi que absurdos, pero que antes, eh, como son históricas, presentan una barrera que es difícil de romper. Una vez que las niñas están y que los equipos son más mixtos, se ven el desempeño que sube, el desempeño sube. Eh, de hecho, la gente lo pasa bien, hay menos roces, porque hemos, hemos experimentado que hay niñas que se cambian de equipos porque son pocas en sus liceos, son pocas en sus equipos de robótica. Entonces se cambian a equipos que son abiertos, que hay más mujeres, lo pasan mejor, son más productivas, trabajan, trabajan bien, eh, quieren involucrarse en los áreas como de mecánica, de programación. Eh, y vemos ese tipo de cambios que se dan, porque si no, los, los ambientes son mucho más hostiles. Eh, también eh, tenemos experiencias personales desde... Eh, también lo decía Bastián que ahora tenemos muchas mujeres en el equipo coincidentemente dos de las tres capitanes que hemos tenido en pista mecánica son mujeres y eso también ha dado como una especie de role model a las mujeres a las niñas más chicas que dicen ah este equipo tiene una mujer de capitana que se ha dado por, por capacidad más que nada y ingresan al equipo y eso se da a un ambiente que no hay como una brecha inicial para ingresar y la las niñas no lo sienten, entonces, por ejemplo, ayer yo, eh, tenemos estudiantes de Valpo, de Valparaíso, la Vale, que se quedó en mi casa porque justamente eh, son, están muy motivadas de trabajar en un equipo que es mixto, que se sienten más acogidas, que la pasan mejor, etc. Y se van dando los resultados. Yo creo que este año que tenemos un equipo más, más mixto y con más experiencia, la Vale ya trabajó en equipos de anteriores, creo que este año va a ser la mejor temporada que vamos a tener. Igual sí, mencionar como otras experiencias que hemos tenido que son relevantes también, por ejemplo, y que no han dado como el aprendizaje a nosotros. En el colegio que estaba a cargo yo el año pasado, eh, era un colegio mixto, sin embargo, el equipo de niños pequeños eh, era de puros hombres. Y eso es cuando pasa. Cuando hay un equipo que es de solamente hombres, la barrera para que las niñas entren es tremenda. es tremenda Ese equipo históricamente ha sido puros hombres. Siendo que el colegio es mixto y cuando yo estaba haciendo las clases, las niñas ingresaban al taller. Cuando estábamos viendo videojuegos, también si se querían quedar, se querían quedar. Queda, ¿Estaban perdón, queda ¿Ah? esos niños? Eh, de quinto a octavo? Pues ¿Será un tema más de edad? La... Porque, porque el equipo entró y se interesaron ellos primero porque. No pasaban como por las salas, dando sí, como... un de bar barrera de sí, adolescencia sí. me refiero, que, a ese, como que, a Puede ser... que los niños no quieren entrar solo con hombres y las niñitas solo con niñitas. No, porque después como las niñas se sabían, porque ni siquiera saben qué está el taller, entonces como que era de boca a boca y se transmitía ah, por eh. hombres, por hombres, claro, entonces después me venían a mí haciendo un taller, ingresaban ellas, estaban aprendiendo videojuegos, se quedaban, entonces como... Pero sí eh, está la barrera de que si hay algo que es el puro es la barrera para entrar de las niñas es mucho mayor. Entonces ahí hay un, bien, un juego de role models, de incentivarla y ahí se va dando este círculo de que mientras hay una empodera la otra y cuando ya es un equipo más mixto, se ven los resultados, los grandes resultados, así. El estudiante sale de enseñanza media y, y ¿qué ocurre con eso? ¿El sistema recoge esos talentos especiales o, estamos, o caemos todavía en estos anacronismos históricos en los cuales simplemente vemos si el chico sabe lenguaje, matemática, y por una prueba estandarizada que tengo que decirlo, perdón por la expresión, pero yo como estudiante que la di, yo considero que es una basura de prueba que no, no apunta a las necesidades reales del estudiante y que yo tengo que ver con mucha pena cómo año a año los estudiantes más talentosos de nosotros salen de cuarto medio y se encuentran que no le alcanzó el puntaje para, para entrar a la universidad que querían o que van a tener que trabajar un año para poder entrar a la universidad el año siguiente, que es lo que nos pasa este año con estudiantes que tuvieron muy buenos puntajes pero que lamentablemente no pueden acceder a la universidad por temas netamente económicos. ¿Cuándo va a ser que Chile va a imitar, por ejemplo, sistemas que nosotros aplaudimos mucho, como el propedéutico de la Universidad de Santiago? A través de los cuales los estudiantes con talentos académicos específicos pueden ingresar ya desde la enseñanza media a, y luego pasan a integrarse a la universidad, incluso convalidando ramos que ya tomaron. ¿O por qué se da es el caso, por ejemplo, de que la chica que mencionamos, Francisca, que fue la que presentó este, este proyecto, Francisca Sair estudió en Rusia? Le ofreció una beca ya a través de Rototecnio y Robotics Lab. Porque aquí en Chile no, no hay, no hay eh, espacios que recogen esa clase de talentos. Tienen que ser por iniciativas bien específicas. Sabemos que la Universidad Católica tiene alguna iniciativa, la Universidad de Santiago. Pero ¿cuándo, ¿cuándo va a ocurrir que a nivel ministerial vamos a recoger esta, esta, esta clase de in, in, in, iniciativa y premiar estos talentos, por ejemplo, con acceso a la universidad? Porque créanme que ocurre que muchas veces los chicos sacrifican su puntaje PSU por estar haciendo clases de robótica en comunidades de bajos recursos. Es verdad, a mí eh. me pasó. Como yo ingresé a este programa cuando tenía 16 y estuve haciendo muchas cosas entre tercero y cuarto medio eh, gratamente, era bien matea, entonces me alcanzó el puntaje para ingresar a lo que quería. Eh, no ingresaba ingresado a porque me, me alcanzó el puntaje, pero no quería estar en un ambiente también tan hostil. Y ingresé finalmente a la, a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Pero sí siento y lo, es una realidad que, que pasa lo que Bastian dice. Y terminamos con el video de Siemens. Sí. Vamos entonces con el video. Esto fue todo grabado y editado por los chicos, hasta la música es de ellos. Tenga cuidado que llegó el 5512 A demostrar lo que hacemos desde el 2014 Bienvenido pase a nuestro taller Vea cómo la unidad se mantiene siempre al 100 Vea cómo se trabaja todo el verano Terminando el robot hasta quedar exhausto Después de la competencia vamos a otro colegio A demostrar esta ciencia que sabemos Para que sepan que hay otro camino En vez de andar robando, drogándose amigo Y que vean con robótica pueden cumplir los sueños que anhelaban desde pequeño. Quiero enviarle un gran saludo y agradecer esta posibilidad. Por cuarto año consecutivo, un grupo de estudiantes nuestros y de otras comunas están participando eh, y además destacar la relevancia que esto ha tenido en la masificación y en la eh, difusión de la robótica y la apertura de la ciencia y la técnica a eh, otros espacios y otros sectores populares donde antes no llegaba. Les mando un gran abrazo. Para nosotros es muy importante el reconocimiento que se les ha dado a estos jóvenes a nivel nacional, pero por sobre todo también a nivel internacional. Ellos movieron la barrera de lo posible y nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de eso. En la comunidad, hoy día cada vez que mencionamos los logros del grupo cierto que se ha constituido, la Pisa Mecánica, la verdad es que toda nuestra comunidad de Recoleta y también la comunidad chilena se siente orgullosa de tener jóvenes autodidactas jóvenes de convicciones y jóvenes que han sabido llevar adelante algo que se ha transformado hoy día en su pasión y que no me cabe duda que el día de mañana van a ser una gran contribución para el desarrollo de nuestro país. Yo antes quería ser como Pablo Escobar, pero gracias a esto tuve una oportunidad y no hay mayor felicidad que la sonrisa de los niños al ver los robots que hacemos acá. Todo entramos en equipo sin saber nada. Y miren ahora, estamos ahí haciendo todo esto, viajamos a Estados Unidos y hacemos muchas cosas y cambiamos mucho lo que es la educación pública en Chile. I've had the opportunity to work with the robotics team based in Recoleta. Um, they've had several initiatives, one of them being an English coding camp, where students were learning English while they learned how to build and program robots. Yeah, <laughs>